¿Qué tal amigos de Gaudium Digital? Nos encontramos aquí en las instalaciones de Radio Cristo Rey para realizar una entrevista que data o que va sobre la leyenda negra. En esta ocasión nos acompañan dos personas que fueron parte de la misma y ahorita voy a tener el gusto de presentarlos. Está conmigo Luna Hinojosa y Francisco Ramírez. Hola, ¿qué tal Paqui? Luna. Un gusto. El gusto es todo mío y muchísimas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar como buen caballero con las damas. Es pues correcto. Muy bien. Luna Hinojosa, tú eres Miss Beauty Turismo Sinsunzán 2020-2021. Así es. Sí, es, eh, estuve en un certamen estatal en Michoacán representando al hermoso municipio de... De Itzin Un pueblo mágico. Sí, fue, es un pueblo mágico. Okay. Uh -huh. Pero cuéntanos cómo inicias en el mundo del modelaje. Inicié porque un amigo de un amigo uh -huh. <risa> que es fotógrafo me invitó a hacer una sesión de fotos con un violín. Uh -huh. Y yo acepté. Okay. Um, hicimos la sesión de fotos, me gustó mucho, y ahí comenzó. Ahí comenzó las sesiones de fotos, pasarelas. He estado en pocas pasarelas, tengo más experiencia en lo que es fotografía y me gusta mucho, lo disfruto mucho y he trabajado y colaborado con, con maquillistas, diseñadores, fotógrafos que son maravillosamente profesionales y que me han apoyado muchísimo y se los agradezco de todo corazón. Y así fue como inicié. y y sigo, de hecho sigo en, en ello. Vamos a pasar ahora con el productor de La Leyenda Negra, que es para lo que venimos aquí también, ¿verdad? Muchas gracias. Tocayo, ¿qué es La Leyenda Negra? Hola, Tocayo, pues muy buen día, muy buenos días, tardes o noches a los que nos ven allá en casa. Mira, el mes de la leyenda negra, al cual ahora Luna nos ha apoyado, y muchísimas gracias, siempre te la vamos a agradecer, comenzó con una serie de inquietudes que el Gabriel comenzaba a plantear en las mesas de redacción sobre temas así un poquito escabrosos, un poquito así como entre el talante de lo prohibido, en el talante así como de los que casi no se tocan, incómodos, algunos hasta bochornosos, de algunos episodios y de algunas realidades de la iglesia, algunas partes sí. también de la historia de la iglesia. Así fue que el año pasado eh, comenzamos con una primera temporada que correspondió a todo el mes de noviembre con una serie de ediciones especiales sobre temas un tanto cuanto escabrosos o sobre mitos, sobre algunas polémicas también que se han suscitado y nos dimos a la tarea de pues, buscar qué dice la, la, la iglesia al respecto. ¿no? Y eso es el mes de la leyenda negra, es una oportunidad que tenemos en el mes de noviembre, buscando ante todo pues, la orientación doctrinal de la iglesia, la orientación del magisterio de la iglesia, buscando en bibliografía pues, autorizada, buscando eh, también testimoniales, lo que se nos ha negado, a veces en broma y en serio, es que nos den entrevistas personas que se dedican como por ejemplo a la brujería y a temas así, no por un afán de, de morbo, sino con un afán periodístico de que ellos también nos compartan un tanto cuanto cuál es su versión de los hechos. ¿no? Ahora, en este mes de noviembre tocaremos cuatro temas esenciales. Primero, vimos o veremos mejor dicho veremos, verdad, sí. lo que son los libros prohibidos, o sea alguna bibliografía prohibida dentro de la iglesia. Segundo, algunos papas, algunos pecados de los papas, o algunos papas con alguna moral distraída, verdad, vamos a tocar ese tema. El tercero, eh, pues nos fuimos a un panteón a grabar precisamente para hablar un tanto cuanto de los fenómenos paranormales, un poquito tocamos el tema de qué tan cierto, qué no tan cierto, qué cosas sí, qué cosas no. Y finalmente hablamos de brujería. De brujería fue, va a ser el último programa que va junto con la edición precisamente de este, esta segunda temporada del mes de la leyenda negra, Tocayo. Luna Hinojosa participaste para Miss Pacífico Guanajuato, 2022, 2023. Así es, efectivamente. De hecho, es el certamen en el que voy a, este, voy a ir este año. Es en octubre, este mes, del 21 al 24, uh -huh. con sede en Mazatlán, Sinaloa. Vas a refrendar la corona. O sea, ¿En qué, en qué lugar quedaste? Ah, ahorita soy eh, Miss Pacífico Guanajuato, 2022, ah, okay. 20, 2023, eh, como reina. Ah, muy bien. Ajá. Voy a ir como reina representando a Guanajuato, orgullosamente. ¿Y ese se va a hacer también a nivel nacional? Sí, es a nivel nacional. Van de diferentes estados, van de eh, van del Estado de México, de Michoacán, um, tengo entendido también de Sinaloa, Veracruz, van de varias partes de la República y yo orgullosamente voy a representar al bello Estado de Guanajuato. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Después va a haber... El Miss y MISER Pacífico México, uh -huh. ¿cuándo va a ser este evento? Es en este mes del 21 al 24 de octubre. Ok, ya es muy pronto. Sí, ya, ya casi. ¿Y cómo te preparaste para este certamen que viene? Ah, es mucha preparación, tanto física también como psicológica, espiritualmente también. He estado llevando clases de pasarela con mi coach, um, que es Fernanda Méndez. La aprecio mucho. También agradezco mucho a mi coach, Eric Contreras, que me ha apoyado mucho, que me ha estado guiando mucho, lo que debo, lo que no debo hacer. Y también espiritualmente me he estado preparando mucho. Soy una persona muy nerviosa. Sé que uh, tal vez no se nota, pero sí, soy muy nerviosa. Entonces trato de estar tranquila, mentalizarme, orar mucho, orar, eh, pedirle a Dios que me ayude, que todo salga que todo salga bien. Y voy, voy muy contenta, nerviosa, sí. pero voy muy contenta y emocionada por ir a representar a Guanajuato, a Mazatlán. Y bien amigos, la sorpresa del día de hoy es que vamos a tener un promocional... Una cápsula que Luna grabó para Gabriel Digital y ahorita se las dejo para que la vean. Pónganle atención. Las conocemos en el mito, la literatura, en el cine. Se rumora que comen niños, que crean maleficios, que han vendido su alma a cambio de poder, que adoran al diablo. Hechiceras. Arpías, adivinas, hay muchos nombres para referirse a ellas. ¿Qué tan reales son las brujas? ¿Qué tan poderosa es la hechicería? No te pierdas el capítulo final de la segunda temporada del mes de la leyenda negra. Este próximo 25 de noviembre, Las Servidoras del Demonio, solo por Gaudium Digital. Tocayo, ¿qué tan difícil es preguntar sobre un tema que a veces el, a la persona que le vas a preguntar no quiere decirlo? O sea, quiere <risa> tratar de evadir o no sé, responder con otra cosa. Eh, casi siempre yo estoy del otro lado. <risa> este, Fíjate que en ocasiones, yo me he dado cuenta que pasa esto, Tocayo, es como si yo te dijera… Eh, Tocayo, ¿cómo funciona tal programa de diseño? Uh -huh. Enséñame a subir una foto ahí. Para ti se te hace obvio. O pues Si le preguntamos aquí a Luna no, a algún tema, oye, este, ¿qué es una pasarela? ¿no? San pues mejor para ella es un tema demasiado obvio. Lo que pasa es que algunos católicos, incluidos los sacerdotes, tienen bien en claro los temas y por eso se les hace así como que un retroceso, un regreso, volver a esclarecer algo que pues, es tan evidente. Y son algunos temas que a veces ni siquiera llegan al magisterio, que a veces ni siquiera la iglesia ha declarado nada, porque son temas tan locales, son temas tan específicos, pues que no. ¿no? o sea Por ejemplo, aquí hablábamos en esta edición cuando veíamos el tema de la brujería, estas personas conocidas como las poquianchis, ¿no? que fue un fenómeno muy local en San Francisco del Rincón, pero pues que dentro de la iglesia pues no, no se hizo ninguna declaración y demás, que claro, ya la misma historia nos va viendo que no fue solamente el tema de la brujería, sino que se hicieron más atrocidades sí. estas, estas personas con las mujeres, pero a eso, a eso me refiero, por ejemplo, en el Vaticano no vas a encontrar una declaración sobre la llorona. Todas estas series de temas vienen ya demasiado plagados de diferentes supersticiones, leyendas, mitos, ¿no? Y ahora con las redes sociales y con YouTube y con todo esto Uno en la red encuentra lo que quiere Entonces alguna vez un alumno me, me dice que, a, que, que toque el tema este de los reptilianos no Y me mandó una liga de YouTube con ocho episodios de dos horas cada uno Sobre ese tema, no entonces es así, o sea Mucho rollo ¿no? Y en, alguno, en alguna pascua conocí a una chica que decía que la onda era lo de los vampiros ¿No? Y me mandó leer la saga completa de esta escritora, no recuerdo bien su nombre, uh, creo que Annie Rice, si no mal recuerdo, y me mandó leer toda esa saga de vampirología, y entonces o sea, pues es un cúmulo de información, eh, tras información, tras información… Eh, y luego también están los seguidores de JJ Benitas Por ejemplo, no con, con sí, los sí. OVNIs En el Nuevo y Antiguo Testamento es el que escribió el caballo de Troya Exactamente, entonces olvídate Entonces eh, es lo que también me he fijado Que ya hay muchísima información De muchísimos temas Que a veces un día ni siquiera lo, los tienen en el radar Así como para poder opinar o decir algo Entonces para este para estos episodios De la leyenda negra 2 Es correcto este, Tuviste que Desmenuzar, porque como tú dices que es muy extenso todo el material que recopilas para el, los programas Así es, mira, primero ahí te va el proceso, ahí te va el proceso Luna ¿eh? Comenzamos primero con unas preguntas o unas dudas que yo les llamo dudas pueriles de Gabriel <risa> Que es nuestro editor, <risa> él siempre como que saca los traumas de la infancia uh -huh. en ese sentido y muy gentilmente los pone sobre la mesa de edición, okay. y él nos dice, mire, quiero tocar este tema, ¿no? por ejemplo, a él lo que le llamaba mucho la atención era el juicio que se le hizo un cadáver de, de un papa, ¿no? que, que al ya haberlo sepultado lo sacan para que la, la Inquisición le haga un juicio, entonces él traía esa inquietud. Una vez de eso, pues nos vamos a tratar de investigar, tengo algunos libros y por ahí trato de buscar, o si no, pregunto a algunos sacerdotes sobre los temas, para que ellos también pongan el contexto. Una vez que ya tenemos en claro las fuentes y delimitamos los temas, nos vamos a la tarea de buscar la fundamentación de los mismos, ya sea a través de una entrevista de un sacerdote experto, ya sea a que nosotros mismos busquemos información en, en, en fuentes confiables para poder desarrollar. Tercero, esto se encarga más Gabriel este, y Elías y este Iván, es la parte de buscar las locaciones, de buscar los conductores, y de buscar quien, como en este caso Luna, nos hizo favor de apoyarnos en, en más de algún episodio para precisamente eh, ir presentando un material de mejor calidad. Y finalmente se presenta todo esto al Padre Marcos, que es el asesor eh, o el director de la CODIPAC León, quien pues le da el punto bueno, el punto de vista bueno, precisamente para que se pueda exhibir, o sea, nada de lo que nosotros preparamos no es de ninguna manera, así lleva toda una, una serie de eh, procesos, de vistos buenos, no obstante, aquí sí lo aclaro de una vez les digo, no obstante no estamos ajenos a equivocaciones, no okay. o sea, no estamos ajenos a que, a que alguna información sea un poquito no tan precisa, sino que sea imprecisa, y entonces, pues sí, eh, que a veces es, bueno, parte de lo mismo. ¿no? Algunos programas se hicieron en vivo en esta ocasión, estamos en esas experiencias ahora de buscar darle más dinamismo a esto y los demás se graban con muchísimo tiempo precisamente porque lo tienen que ver muchos ojos para poderlos autorizar, sobre todo que no tengan errores y no contribuir más a la desinformación que a veces se genera con este tipo de temas. Pero si ya había una Leyenda Negra 1, ¿por qué hacer una leyenda negra 2. Porque los temas no se agotan y ahora nos quedaron todavía más. O sea, pues, eh, dejamos por ahí sobre la mesa para que ustedes ahí con sus opiniones y sus comentarios nos puedan sugerir más temas. Estábamos viendo ahora abordar para la número no tercera temporada okay. y aquí me, eh, yo solo me doy la autorización de, <risa> de dar un, un spoiler de que en la tercera temporada, en uno de los cuatro capítulos, hablaremos de todo este fenómeno que ha causado el tema de Anabel. Pero sobre todo el matrimonio que se encargaba en Estados Unidos de investigar ese tipo de fenómenos paranormales Entonces okay. ya estamos buscando contactar a, a la diócesis de aquel lado del río Bravo para que nos, para ver si nos pudieran No, eh, y espérame, y te tengo noticias, si, si el inglés no es tu fuerte, yo sé de alguien que sabe mucho <risa> inglés ah, ¿sí? Entonces nos puede ayudar a traducirnos Entonces ya está Luna para la tercera temporada, o sea vean aquí ya estamos este, <risa> adelante Muchísimas gracias adelantándonos, sí, entonces queda ese tema, queda todo el tema este también, el tema de los ovnis, sí, queda el tema también a lo mejor eh, lo vamos a tocar más adelante, eh, ahora pues sobre todo porque en Silado también ha pasado por ahí que se ha abierto ya un templo dedicado a la Santa Muerte, claro, varios de ellos tampoco los podemos tocar así de fácil porque implican derechos de nombre, de marca registrada y demás. Okay, y alguna Dios, vez ya nos pasó nos que con algún tipo de estos cultos que tienen su registro en SEGOV, luego después este, pues, metieron demandas que por calumnias, difamaciones y demás. Ajá. Entonces todos estos temas también pasa la parte legal a checar que no nos metamos en problemas. ¿no? Okay. Y regresando a la segunda, que es la que nos interesa, interesa ahorita, <risas> ¿cuál tu... ¿Cuál crees tú que sea de esas? ¿Cuál la entrega es la más importante para ti? ¿O que crees que la gente diga, esta es la que van a ver? Mira, esta es la que los va. Mira, tucayo, es como una serie, Tocayo. ¿Cuál fue la última serie que viste? <risa> no, no recuerdo. no recuerdo. No la tengo ahorita. Tú, ¿alguna serie que hayas visto? The Crown, La Corona, y actualmente estoy viendo la serie You. Ok. Eh, ¿Cuál capítulo le quitarías? ¿Alguna de esas Ninguno. <risa> <risa> <risa> pues exactamente, ah, ha contestado perfectamente <risa> la bien. Respuesta, Entonces, sí. yo no les recomiendo que se pierda ninguno, porque todos van también en un proceso de hilación. Okay. Y de hecho, ahí se van enlazando uno con otro. Si tú me preguntas por alguno así en concreto, yo les recomendaría el tercero y el cuarto. El tercero y el cuarto, porque fuimos subiendo... Eh, el, el, está, el estándar de las eh, preguntas eran más eh, complicadas así es ¿o? bueno y en el cuarto pues, está chuy chuy nunca viene entonces <risa> <risa> pues, ese es el que pues ahí sí van a ver a todo el equipo completo okay. de, de, de gaudium con ipag y Radio cristo rey luna hinojosa quiero preguntarte cómo es que de las pasarelas llegas a gaudium digital fue gracias a, a mi amigo Gabriel Rodríguez que me invitó, se lo agradezco de todo corazón haber, haberme invitado y ser parte de, de este hermoso proyecto no, Gracias a ti por aceptar y este grabaste cápsulas de, de cada episodio de La Leyenda Negra 2, ¿cuál fue la más que te impactó a ti o, o con cuál te quedas tú? Es un poco difícil porque todas son muy interesantes, pero la que más, más me llamó la atención fue la de las brujas. Ya, ya, ya habías hecho algo en ante cámaras, no, no nada más este, las pasarelas y, y los desfiles. También tienes trabajo en, en cortometrajes. Sí, he hecho cortometrajes y hasta ahorita he hecho dos películas que por cierto hace un par de días se acaba de estrenar los tres carteles, eh, los invito con mucho cariño a verlas por All Studios en YouTube, um, también cortometrajes que se han enviado a algunos festivales y en una obra de teatro, sí, pero okay. más que nada ha sido cortometrajes y estas dos películas en las que he participado. Muy interesante. Muchas gracias. Tocayo, ya por último, ¿me podrías dar las fechas de las entregas? de los? Claro que sí, Tocayo, y para todos ustedes que nos ven allá en casita, comenzamos el 4 de noviembre a las 6 de la tarde, posteriormente el 11 de noviembre a las 6 de la tarde, y después el 18 de noviembre, y finalmente el 25 de noviembre proyectamos el cuarto episodio, de la segunda temporada del mes de la Leyenda Negra. Cabe mencionar que el 18 vamos a transmitirlo totalmente en vivo desde una locación. Sorpresas, no, no podemos... vas a adelantar nada, no, te claro la vas a guardar. No. Eso sí, no, porque okay. como esto sí es más arquitas, pero sí lo que vendrá a la tercera ya te poquito. Pero el 18 vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo, sí, desde un lugar de Guanajuato, pero no les voy a decir de dónde. Ok. De hecho salen la canción de José Fco. Jiménez de Caminos de Guanajuato. Venga, pues ahí <risa> tienen que escucharla. Tienen que escucharla y tienen que imaginarse dónde. dónde ¿eh? Bueno, pues ya lo saben, ya están comprometidos. Son cuatro fechas, cuatro entregas de la Leyenda Negra segunda temporada. Y solo por Gaudium Digital y también Radio Cristo Rey. Luna, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por invitarme, estoy muy contenta y ha sido un honor estar aquí, conocerte conocerte gracias. también, muchísimas gracias a todos y a todos los que nos ven, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Y Tocayo, este, pues gracias también por, por regalarnos tu trabajo y esperemos que la tercera también, ya que la estás cocinando, te quede mejor que la segunda y que la primera. Así es, Tocayo, pues gracias a ti por la entrevista, gracias a todos ustedes, sobre todo que con el favor de su atención, eh, pues ven nuestro contenido y sobre todo recuerden comprar el Gaudium cada ocho días por tan solo diez pesitos en las puertas de sus parroquias y en los eh, en los puestos de revistas de la zona centro de la ciudad de León. Y si no llega Gaudium a tu comunidad parroquial, mándanos un mensaje a los teléfonos que aquí aparecen debajo para hacer que llegue a todas las comunidades parroquiales de Arqueores de León. Gracias, tucayo Gracias, Luna. Pues nos despedimos. Gracias, amigos, y no se la pierdan. Segunda temporada de La Leyenda Negra.